Hola a todos, bienvenido a nuestro canal Channel Share Spanish. En el apia de hoy, te enseña cómo quitar iPhone sin iTunes ni contraseña. En primer lugar, conecta a iPhone con la computadora, abre 4 Yuki. Según las indicaciones, entra iPhone en modo recuperación. Pulsa botón sube y abajo volumen, pulsa botón encendido hasta la pantalla aparece una computadora. Descarga el firmware y empieza a quitar. Este software es muy conveniente y rápida. Puede desbloquear todos los tipos de bloqueo iPhone. Fácil y útil. iTunes cuesta mucho tiempo y va a borrar todos los datos. Aunque es gratis. El proceso de desbloquear va a durar 8 minutos. Después de quitar, activa iPhone nuevamente. Según tus preferencias, activa iPhone. hasta próximo. Gracias por ver nuestro video, suscríbete a nuestro canal si te gusta.